Bien, nosotros de regreso en el toque del mediodía, ya en esta recta final. Yo espero que muchos ya hayan almorzado a esta hora. Miren, eh, antes de finalizar, quiero eh, comentar eh, que luego que hicimos el comentario aquí del tema del de desfalco de Muné, RSRL, donde los medios nacionales no se hacían eco, nosotros tagueamos y le mandamos para de mensaje a Nuria Piera, a Alicia Ortega, a Roberto Cavada. Nuria Piera parece que, ¿verdad? Dijo, pero hay que investigar qué le está sucediendo. E hizo un reportaje amplio sobre la situación de Mune que Eso está mareando a la gente todavía, eso está, que todavía no se sabe. Y, y de verdad que hay que darle seguimiento, nosotros los medios, tanto eh, locales, como los medios nacionales e internacionales, porque no estamos hablando de pajite coco, estamos hablando de un buen dinero. Se escucha eh, que todavía no han dado una cifra exacta, o sea, oficialmente no han dicho de cuánto es el staff. Se oye 300 millones, se oye mil millones, se oye 1.500 millones, no se sabe, porque no hay todavía oficialmente eh, la cantidad. Simplemente rumores, los representantes de MUDET vienen nuevamente a una reunión y eso se mantiene ahí en el aire. Así que este reportaje que hizo Nuria eh, fue muy bueno, porque hay que decirlo. Eh, ya cuando se hace eco estos medios pues la gente y las autoridades nacionales le ponen más atención que deben de involucrarse las autoridades porque estamos hablando de una millonada eh, donde no solamente personas de San Francisco de Macorís sino a nivel nacional están afectadas con este desfalco de Mune y que todavía eh, por lo menos a nosotros no nos ha llegado eh, la información de que ya se está resolviendo esta situación económica con estos eh, ahorrantes eh, que confiaron en esta empresa, una empresa que eh, en, en lo personal a mí me, me da mucha pena, una empresa de, de muchos años, una empresa eh, de gente que crecieron y se desarrollaron empresarialmente en San Francisco de Macorís y que las, yo diría, las nuevas generaciones no pudieron mantener ni, ni, ni, ni soportar esto. Así que tenemos el reportaje ahí, imagen, que lo estamos colocando. Gracias, eh, Imerca. Eh, este... Eh, sí. Ese es el reportaje de MUNE, porque veo que ese... Sí. Bueno, ahí, ahí estamos viendo si sí, las personas eh, de, de Nuria que hicieron este reportaje, que de hecho, yo le voy a decir la verdad, yo ya con una empresa que yo vea en estas condiciones, no invento un peso, porque eso tiene más de, de, de, de 60 años y, y, y no se ha remodelado y se ve igualito. O sea. Yo no invertiría un peso. Que también hay gente que buscando intereses, siempre yo he escuchado que cuando la oferta es muy buena, usted tiene que investigar dos veces. Cuando usted ve que en otro lado le están dando un 1% y, y a usted le están dando un 2 y un 3, investigue. Además, esta empresa no está regularizada por la superintendencia de bancos. O sea, que no hay ninguna garantía. Ahí simplemente la gente iba a llevar dinero, pero usted tiene que constantemente ver para que no lo agarre fuera de base, como ha ocurrido con esta empresa que ahí veo que son más de 600 millones de pesos.